Deja un buen like en el vídeo si quieres conseguir la recompensa gratuita que estás viendo en pantalla. ¿Te gustaría conseguir una skin o un cosmético gratuito de la tienda del juego de Fortnite? Así que chicos ya sabéis que estoy regalándole a todos mis suscriptores cada día una nueva skin de la tienda Aseguraros de clicar el botón rojo de suscribirse al canal y activar la campanita para estar a la última y no perderos nada de nada También deberéis comentarme en la sección de comentarios cuál es vuestro ID de Epic Games para participar en el sorteo De esta manera podré enviarte tu regalo a tu cuenta. Y si te suscribes ahora mismo al canal, podría ser potencialmente el suscriptor 400.000 del canal de Mr. de Neox. También no te olvides de utilizar el código Mr. de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. Así que chicos dejadmelo debajo en la sección de los comentarios si habéis comprado alguno cosmético con el código Mr. de Neox en la tienda. De esa manera os podré mostrar mi aprecio a todos los que apoyáis a la Neox Army. Chicos un nuevo evento ha sido confirmado para fiesta magistral. Dentro del juego de Fortnite Ya sabéis que Epic Games últimamente está a tope con el nuevo modo de juego de fiesta magistral dentro de Fortnite Y muchos eventos nos esperan próximamente Así que el cartel que estáis viendo ahora mismo en pantalla ha sido el cartel que se ha filtrado del nuevo evento Que va a estar empezando el viernes de esta semana justo el día 8 de mayo. Y como bien veis en pantalla tenemos tres grandes protagonistas. Y arriba a la izquierda podemos ver la recompensa que vamos a obtener con este evento. Además debajo pone las alas de neón de manera gratuita tío. Chicos os recuerdo que si sois nuevos por aquí os podéis suscribir al canal para no perderos nada de todo lo nuevo que vaya a llegar a Fortnite. Y para apoyar a la familia. Y es que estamos a puntito de llegar a los 400.000 suscriptores en la moda. Fucking Neox Army. Uh, oh, mamá. Eso suena demasiado bien, tío. Así que, chicos, ya sabéis que vamos a poder conseguir esa mochila de manera gratuita con el nuevo evento dentro del nuevo modo de juego de fiesta magistral. Pero el vídeo no termina y, lógicamente, porque tenemos más cosas interesantes que os van a estar encantando. Vámonos directos a la tienda del juego. Como bien sabéis, existe la nueva skin dentro del juego llamada SICK. Y muy pronto sabremos si esa skin esconde algo dentro de la historia del juego porque se han empezado a ver archivos que muestran ese nombre varias veces. Como bien sabéis, también ha salido de nuevo el pack de leyendas de lava Dentro de la tienda del juego Así que chicos aprovechar esta nueva oferta Con el código Mister de Neox en la tienda Porque esa oferta más o menos va a seguir Solo dos semanas en la tienda Y luego desaparecerá por completo Pero antes de terminar el vídeo Como no quiero interactuar un poquito con la Neox Army Y agradeceros todo el apoyo que estáis dando al canal Así que chicos prestar muchísima atención A todo lo que vais a ver a continuación Porque os va a gustar muchísimo Vais a estar viendo una imagen ahora mismo Dentro de vuestras pantallas lo cual estáis viendo todos los eventos más conocidos del juego de Fortnite. Así que chicos, quiero que ahora mismo todos y cada uno de vosotros vayáis en los comentarios a comentar cuál de estos eventos es el favorito para vosotros. Os digo, solo podéis escoger a uno, así que chicos, no hagáis trampas. Lógicamente no nos referimos exclusivamente por las skins de los eventos, sino que chicos, por el evento en sí. Y quiero, es más, que adivinéis el mío. Realmente dudo que alguien lo adivine. Si alguien lo adivina... Me prometo a suscribirme a su canal Pero uno de los mejores eventos sin duda Fue también el de los Vengadores Con el martillo de Thor y todas las armas de los Vengadores Dentro de ese modo de juego tan brutal Realmente Fortnite se ha currado cada uno de sus eventos Y ha innovado en cada uno de ellos otra de las noticias que más está haciendo revuelo en toda la comunidad de Fortnite desde estas últimas 24 horas es que como probablemente no sabréis que el Skill Based Matchmaking ha sido eliminado del modo escuadrones. ¿Y eso, Neox, qué significa? Ya sabéis que el juego de Fortnite está basado en el Skill Based Matchmaking. Eso significa... Que te empareja con jugadores de tu nivel para que las partidas no sean tan desequilibradas con la gente. Así te enfrentarás a jugadores con tu propio nivel aproximadamente en cada partida. Pues bien chicos, por error parece ser que eso ha sido eliminado del modo escuadrones. Y no sabemos si ha sido por error o ha sido intencionado. Así que ya sabéis, si jugáis al modo escuadrones vais a poder abusar un poquito más de todos vuestros contrincantes. Pero solo en ese modo de juego. Ya que en solitario, en dúo o en todos los demás modos de juego de Fortnite no ha sido eliminado el skill-based matchmaking. Y es que eso se ha vuelto realmente brutal. Gente que de media en cada partida se hacía 5 kills o 6 kills. Ahora están haciendo 20 e incluso 30 kills por partida. Es una locura, hermanos. Y ahora ya, chicos, en el momento más importante de todo el vídeo os voy a poner el tráiler del nuevo modo de juego que ha sido filtrado de... Fiesta Magistral y el nuevo evento que nos espera dentro del juego Ya sabéis que al principio del vídeo lo hemos nombrado y en el título y en la miniatura Estáis viendo lo más interesante que son las recompensas que obtendremos después de este evento Así que chicos, quiero que veáis el tráiler y que prestéis muchísima atención Así que chicos, acordaros de que el día 8 de mayo tenemos una cita dentro de Fortnite Con un nuevo evento y un nuevo show con tres grandes ¡Celebrities! Con Steve Aoki, Deadmau5 y William Francis. ¡Uh, mamá! Vaya pedazo de cartel, hermano. Chicos, quiero que me comentéis ahora mismo, debajo en de la sección de los comentarios, cuál es vuestro artista favorito de los tres. Os estaré leyendo a todos y cada uno de vosotros. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventadlo a likes y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales.